Puedan, si necesitan, recuperar los materiales. Asimismo, en el chat, a medida que vamos compartiendo las experiencias, Eli, la orientadora de la modalidad especial, va a ir compartiendo eh, los enlaces de cada una de esas experiencias al campus virtual, así después las pueden navegar en profundidad y conocerlas con el audio y con cosas que podemos llegar a perder acá en poco tiempo. Les cuento que cada una de las experiencias tiene tres minutos los protagonistas para contar de qué, cómo fue esta experiencia, cómo la desarrollaron, de qué se trató. Y después tenemos un espacio chiquitito de intercambio. Todo este intercambio, este tercer encuentro de menciones Pied, tiene una duración delimitada por la sala que estamos ocupando, porque como estamos dentro del contexto del Congreso de Educación Especial, después viene otra actividad. Entonces excedernos en tiempo en una actividad hace que le quitemos tiempo a nuestros compañeros y compañeras. Así que les pedimos que nos comprendan, si les pedimos que, sean, que ocupen un tiempo delimitado y que no es faltarles el respeto a su propuesta. Estas son las propuestas que vamos a estar compartiendo hoy y de la manera que vamos a pasar por cada una de ellas es a través de una ruleta. Será el azar quien determine quién empieza hoy eh, a contarnos su propuesta. Así que vamos a hacer girar la ruleta. Y la primera propuesta que está apareciendo es la experiencia del nivel inicial. Diseño de materiales digitales para la no presencialidad. Puse otra, ¿no? Espérenme, ya va. Puede fallar. Ahí está. Ahí está. La experiencia de nivel inicial del equipo del GINCE, Distrito Escolar 15, 2020, la ternura en tiempos de ferocidades. Y las van a presentar Mónica García Cés, Mariana Canata, Patricia Torraca, Melina Cisolt y Marina gonzález Atín, que es la P de esa escuela. Chicas, adelante. Bueno, mi nombre es Mónica García Cés, eh, soy la directora del Jardín Nucleado, Patricia Torraca, que es la secretaria, y está entregando canastas, y Mariana es nuestra de las ventanitas, porque estamos en distintos espacios. Eh, la experiencia arranca en un jardín de infantes nucleado, que es una modalidad que implica estar en un radio de 20 cuadras, nueve salas con 40 docentes, las salas están insertas en escuelas primarias, y nuestro proyecto institucional es Construyendo ciudadanía en contexto de pandemia. Eh, dentro de ese proyecto nos propusimos como ejes los vínculos familia-jardín entre lo presencial y lo virtual, los acercamientos contextualizados eh, para la gestión de, de encuadres ante lo inédito, eh, y la comunicación con todos los actores institucionales, y los aspectos pedagógicos siempre pensados en una mirada holística, integral, eh, teniendo en cuenta la educación sexual integral y el trabajo interdisciplinario, para construir lazos afectivos centrados en las buenas prácticas pedagógicas y sostener los vínculos afectivos también entre los docentes que en este momento trabajamos juntos en un espacio virtual, habitualmente en la presencialidad trabajamos separados en los espacios. Eh, la idea se inició durante la presencialidad justamente para mantenernos unidos y conocernos, esas 40 personas en distintos espacios, y comenzamos a armar una cartelera digital, e hicimos un primer posteo, que es el que quedó más abajo, donde cada una se presentaba pero con una adivinanza, presentando como imagen su sonrisa, porque la idea era que los niños y las niñas también fueran buscando nuestras sonrisas y algunos datos de esa persona. Después de 15 días aparecía el nombre junto con esa sonrisa. Luego hicimos ya un segundo posteo, que ya empezamos a estar en el trabajo eh, de la no presencialidad, y ahí le dimos vuelta a esta virtualidad, a esta cartelera, que va a ser para conocernos entre los espacios, y ya pasamos a la plataforma virtual de lleno, y pusimos un audio con una voz, deseándoles algún mensaje afectuoso y saludo para que permanecieran en sus casas, y ahí apelamos a la memoria afectiva auditiva. Luego hicimos un, un tercer posteo y la propuesta era al iniciarse el uso obligatorio de los cubrebocas, eh, envía, proponer una mirada, o sea, cada docente subía su, la mirada suya, con otro mensaje. Eh, luego llegaron los semi en pantuflas y decidimos como por parte de lo que es trabajar desde casa, postear esa imagen para que las familias y los niños y las niñas tuvieran idea de que nosotros también estábamos en casa y trabajando. Eh, y luego, antes de las vacaciones de invierno, decidimos apelar a la, a la memoria olfativa y entonces les propusimos a todo el equipo docente trabajar en función de pensar en un aroma que nos represente y un mensaje para esas vacaciones de invierno. A la vuelta de las vacaciones de invierno nos encontramos con que se acercaba el Día de los Niños y las Niñas, y tomando la idea de Chiqui González, eh, cada una buscó una imagen de su propia infancia, que las habíamos usado para el Día de los Jardines, y apelando a nuestra propia memoria, recordamos nuestras infancias y posteamos esa foto de nuestras infancias, con un compromiso para, con las infancias actuales, le eh, abrimos este espacio de participación a los equipos supervisivos, a los equipos de apoyo, EOE, a Leoé, a... Perdón, Mónica, se... te, te aviso para que vayas cerrando. Y ahí ya terminamos porque esta propuesta que la hicimos, esta cartelera va a seguir, pero esta propuesta que hicimos desde el equipo docente también se hizo con las familias y cada una ahora está mandando que vamos a hacer un libro digital de los compromisos de las familias porque justamente nos parece inspirados en la frase de Ulloa, que hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad y sabemos que tenemos que empezar a construir puentes y eh, miradas con las familias, entonces este compromiso del equipo docente con las infancias se va a sumar a los compromisos de las familias para trabajar de manera articulada el jardín y familias reinventando un jardín absolutamente nuevo en estos tiempos inéditos. Eh, agradecer a los equipos supervisivos que nos acompañan, a los equipos de apoyo, a la gente de, de INTEC que, que nos facilita eh, ir avanzando en estas eh, herramientas y, y en usarlas de manera colaborativa y creativa para, bueno, garantizar las trayectorias eh, pedagógicas de todos los niños y niñas. Gracias, Mónica, muy interesante la, la propuesta. Eh, y cómo encontraron este hilo a través de los sentidos de ir despertando eh, los diferentes sentidos eh, a los niños, a las niñas y a las familias. Eh, muy lindo trabajo eh, de equipo. Gracias. Bueno, gracias Jerry gracias Mónica por tu explicación. Hermosa propuesta. Vamos a seguir compartiendo otras, así que voy a pulsar acá la ruleta. A ver cuál es la siguiente actividad que doy en el medio, pero me parece que va más para el verde, así que o es mi decisión, pero como nadie me puede responder, la voy a tomar yo. Así que vamos para la experiencia de la modalidad especial. La experiencia se llama Enredados, es de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral número 6, Distrito Escolar 18. y... Las protagonistas, las que nos cuentan la experiencia, son María de Los Ángeles Colón, Silvina Paula González y Kelly Portillo. Adelante. Hola a todos, buenas, buenos días. Estamos nosotros en el medio de la entrega de canastas. Eh, yo soy Silvina, la directora de la Escuela Especial Número 6 y estoy acá con mi compañera, María de los Ángeles, eh, que es la vice del turno vespertino. Esta propuesta está dirigida a jóvenes de formación integral y de permanente que van desde los 15 años hasta los 38. Eh, los alumnos participan de talleres, y los talleres nos encontramos con la dificultad de llevarlos a la modalidad virtual, porque la falta de materiales, por tanto surgió la utilización del celular como el dispositivo de conexión entre la escuela y los jóvenes, eh, con las dificultades que teníamos de que no sabían manejar la herramienta, empezamos manejándonos con eh, dos grupos de WhatsApp con los jóvenes, con eh, referentes dentro de los grupos eh, de maestros, y empezaron a interpelarlos por medio de tutoriales con Tota y Porota, que se les presentaban siempre problemas eh, con la resolución de situaciones con el celular, desde guardar un contacto, eh, eh, sacar una foto, eh, navegar por internet, todas las posibilidades que tiene el celular, el dispositivo, ¿no? Y empezar a investigar desde ahí. Eh, la mayor gratificación la tuvimos con un joven que es mayor de edad, tiene casi 28 años, donde su hermana creía que no era posible que manejara el celular, donde desde acá lo interpelamos, le, bus le, le, le dijimos de la posibilidad que tenía su hermano, y nos encontramos en la siguiente semana, donde aprendió a hacer videollamadas a través de uno de los tutoriales y ahora llama a toda la familia y la hermana gratamente sorprendida en la siguiente encuentro de que no sabía cómo hacer de que deje de llamar. Entonces bueno, desde acá tuvimos que decirle bueno, que le elimine algunos contactos, que le deje algunos, y de hecho nos llama eh, constantemente para charlar y la familia, que estamos hablando de los padres tienen 80 años, sorprendidos de esto de poder encontrarnos, vernos en la pantalla del celular. Eh, las, en esta segunda parte del año la propuesta va a ser eh, eh, internalizar esto que los chicos lograron o los jóvenes estuvieron in, trabajando eh, con situaciones problemáticas y en vez de dos grupos tenemos cuatro los chicos que no tienen celulares participan a través de los celulares del pap, de los padres y tienen un grupo ellos solos porque eh, los maestros están solo con alumnos en los grupos eh, y estamos muy contentos, digamos, porque la verdad que no creíamos que iban a poder lograr esto de poder ver a los chicos en, la, en, en las posibilidades y no en las debilidades, no en esto de la imposibilidad y estimular, que pueden mucho más cuando uno les presenta las herramientas. Eh, así que bueno, ahora no, no quiero pasarme, no sé si mi compañera quiere decir algo, pero estamos muy, muy orgullosas del proyecto. Siempre se pensó porque bueno, ya o sea, sabe que... que... Las tecnologías son, son una herramienta buena para lo que es la, la inclusión, sobre todo estando dentro de lo que es una formación laboral, una formación integral, que es para adultos, nos parecía también que es sumamente importante. Y es sumamente importante para esta inclusión social y laboral, el que conozcan. ¿no? Este, parecía como que es algo habitual en nosotros, pero los alumnos han empezado a hacer, empezaron a hacer también el, el mail, este, se han podido conectar. Digamos, Perdón, les tengo que decir que vayan sacando la experiencia. Así que bueno, eh, como dice Silvina, es poder aplicar ahora todos esos conocimientos, y bueno, nos pueden ver, la verdad que los eh, jóvenes están muy contentos mm. y eso es lo que más contentos nos pone. Una siguiente pos posibilidad el año que viene es con los papás, los gerontes que puedan venir a participar de un taller del uso del celular, porque a los padres les cuesta también. Así que bueno, esa es otra parte de implementación. También recalcando a esto, eh, está también el aprendizaje que tuvieron los padres, justamente lo que hablaba Silvina y María de los Ángeles, que se recalcó mucho, que fue un proceso de aprendizaje de los padres y de los estudiantes. Eh, esta experiencia es bonita por todo lo, lo que permite, por lo que enseña en educación especial que si bien son cosas que para nosotros pueden ser un poco más obvias, está el, el uso del celular desde un sentido más significativo, como la calculadora, agendar esos contactos, eh, la seguridad también en internet. Así que felicitaciones y es un proyecto hermoso de la Escuela Especial 6. Bueno, gracias Kelly. Eh, gracias a, a las conducciones de la escuela. Eh, la verdad es que sí, es un proyecto hermoso y creo que lo más importante es como esto que decían, fomentar las potencialidades y a pesar de las dificultades de los recursos, darle para adelante y, y saber eh, qué es lo que sí pueden hacer, ¿no? Y por ahí fomentar en eso. Así que de mi parte los felicito un montón, es un proyecto hermoso, emotivo, y las docentes pusieron todo, y los videos, mírenlos porque son muy, muy divertidos. divertidos, muy divertidos, <ríe> muy graciosos y muy divertidos. Así que muchas gracias por, por participar. Felicitaciones. Gracias, gracias Eli. Bueno, voy, voy a ir a la siguiente, a la que quedó acá en el medio, para que no se enojen los compañeros y las compañeras de la otra escuela por mi decisión. Total, igual les va a tocar, así que me parece que buena alternativa seguir por la siguiente escuela, la de la otra mitad que es la experiencia de primaria común de una escuela intensificada en nuevas tecnologías. Se llama Diseño de Materiales Digitales para la No Presencialidad. Es la escuela número 11 del Distrito Escolar 1. Y para presentarla están Rosana Ursino y Mariana Alonso. Y por ahí vi al facilitador también dando vueltas, así que capaz habla Marcelo también. Así que adelante, por favor, yo muestro la experiencia. Hola, buenas tardes. Yo soy Rosana Urcino, directora de la escuela primaria número 11 del Distrito Primero. Eh, nuestra escuela es una escuela de creación del año pasado y está ubicada dentro del barrio 31, en Retiro. Bueno, cuando surgió, en este momento, en principio de año, cuando surgió el no ir más a la escuela para los chicos, pensando que eran 15 días, arrancamos con un trabajo en cuadernillos. Pero bueno, al extenderse, eh, pensamos que eh, teníamos que tener alguna plataforma o alguna otra forma de comunicarnos con las familias. De ahí surgió que eh, el profe Marcelo armó una plataforma, pero advertimos que solamente eh, se comunicaban cuatro o cinco familias. Bueno, a los poquitos días la decisión desde la conducción fue eh, que todas las, todos los grados tuvieran su grupo de WhatsApp para poder estar contactados con todas las familias. De hecho, eh, al día de hoy, eh, los 180 alumnos sabemos de ellos, no sabemos cómo están, qué están haciendo, más allá de que algunos no presenten las actividades. Bueno, eh, nuestra pretensión como educadores fue que, a pesar de la desigualdad social y económica que tienen nuestros chicos, que no tienen internet y no tienen computadoras, bueno, pudieran recibir la mejor calidad educativa que nosotros podíamos brindarles. De hecho, cuando mandábamos algún video por WhatsApp, no podían abrirlo, entonces eh, se los mandaba en otro formato, el especialista es Marcelo en esto, para que pudieran no conectarse a internet, sino que lo pudieran ver, no, perdón, no, conectarse a YouTube, sino verlo directamente desde el teléfono. Bueno, este, la verdad que la experiencia es maravillosa, tenemos eh, idea de todo lo que está pasando en las familias, y sabemos que llegamos a todos, ¿sí? Con los actos, con las actividades, eh, con videos, audiolibros. Este, y bueno, de todas formas, como somos bastante idealistas y creemos que nuestros pibes merecen lo mejor, eh, empezamos a repartir las tablets de la escuela, para que los pocos que tienen internet puedan también este, conectarse, ¿no? Y bueno, en estos días estuvimos repartiendo, bueno, nos jugamos ir a la escuela, que en este momento es centro de testeo y no se puede ingresar, pero bueno, fuimos igual y retiramos algunas computadoras. Así que, bueno, se recopiló todo el trabajo de los docentes, que agradezco muchísimo a, los, a todas las maestras y todos los profesores el esfuerzo que hicieron, porque no todos somos no todos nos gusta filmarnos haciendo nuestra tarea. Bueno, lo dejo a marcia si quiere contarnos algo más. Marcelo, ¿estás? <risa> si no, Mariana, que también está. Igual les quedan unos segunditos. No, que, que, bueno, pues, espero que pueda está, abrir Marcelo. Ahí está, ahí está Marcelo. Te dejo a vos Marcelo. No, lo mismo, por favor. No, ante todo agradecer a la conducción la posibilidad de poder haber trabajado con, con estos materiales, la idea siempre fue acercarnos a la familia lo más posible y por todos los medios. Como decía Rosana, nos fuimos un viernes después de tomar un mate y no volvimos más. Entonces, eh, eh, ¿cómo hacíamos para poder acercar los mejores materiales a nuestros chicos que es lo que más nos importa? Eh, comenzamos con los cuadernillos, comenzamos con la plataforma, vimos que no funcionaba la plataforma porque no tenían plan de datos y empezamos a, a buscar alternativas para poder llegar cuando tuvimos WhatsApp, dijimos, bueno, pero el archivo es muy grande, vemos la manera de poder achicar estos archivos para que lo puedan ver, después surgió la plataforma de Mi Escuela, subimos todos los contenidos de la plataforma de Mi Escuela, para tratar que siempre los chicos y los hermanos preocupan, los alumnos y alumnas puedan poder eh, acercarse a este conocimiento. Entonces, Te pido para que vayan cerrando, por favor, Marcel. Sí. Mariana, habla vos, dale. Eh, lo que siempre nos propusimos desde la escuela, eh, más que nada aparte por el lugar donde se ubica, en el barrio 31, fue acortar desigualdades. Y nos encontramos en esta, en esta situación de pandemia donde más desigualdades se empezaban a dar entre nuestros niños y niñas. Y bueno, es el trabajo cotidiano por todos los medios de buscar de que les pueda llegar algo de la escuela, que puedan tener alguna continuidad pedagógica, y, y bueno, somos parte responsables de, de eso, y desde nuestra parte como docentes de la escuela, eh, hacemos todo lo posible cada día para que puedan recibir lo mejor los niños y niñas de nuestra escuela. Ah. Bueno, eh, Rosana, Mariana y Marcelo, bueno, reciban mis felicitaciones eh, de esta experiencia que ustedes están presentando. Eh, bueno, lo importante es poder eh, destacar que, bueno, rápidamente pudieron identificar las necesidades de la, de la población educativa y, y adaptar las actividades para poder llegar a todos. Y, y, el, y el saber, como dijo Rosana, de los 180 familias, 180 estudiantes, hoy es un gran logro. Eso, eso es un éxito eh, que, que ustedes tienen en esa escuela. Así que, bueno, eh, felicitaciones y, y sigan adelante, que hacia, hacia allá vamos. El objetivo son lo, los chicos. Gracias, Dani. Bueno, gracias a todos, a todas. Cariños por ahí, este, espero que estén bien. Voy con la siguiente actividad. Gracias Dani. Vamos a ver a quién le toca. Muy bien, la siguiente actividad es la experiencia de secundaria del futuro. Es de la Escuela de Comercio número 17, Distrito Escolar 17, se llama Informes de Seguimientos Digitales, Nuevos Modos de Evaluar y de Comunicarnos en Cuarentena. Y están para presentarla la Vicedirectora de, de la Escuela de la escuela de Comercio, María Claudia Rigoli, y la FPD, Emili, Emilia Cortina. Así que les doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Rigoli, soy Vicerrectora de turno tarde de la Escuela de Comercio número 17 que este, está en el barrio de La Paternal, tiene tres turnos y este año ingresamos en la, como parte de las escuelas con profundización NES, por eso eh, incorporamos a nuestro equipo de trabajo a Emilia Cortina como facilitadora pedagógica digital. Bueno, eh, nuestra experiencia está ligada a uno de los tantos desafíos que nos planteó la extensión del ASPO, que era la elaboración y envío en formato digital de informes de seguimiento a nuestros alumnos y sus familias. Nuestra escuela tiene 650 alumnos y están eh, divididos en tres turnos. Este año eh, está... Eh, dificultad de hacerlo en forma digital, potenció que también, como dice el título de nuestra presentación, buscáramos nuevos modos de evaluar y comunicarnos para poder efectivizar este, este nuevo desafío que teníamos delante. Para poder este, gestionar, elaborar y enviar los informes, tuvimos que eh, realizar acuerdos, elegir instrumentos adecuados y este, buscar modos de implementación posibles. Todo esto significó que eh, tuviéramos que trabajar todos juntos durante todo el proceso de elaboración de esto. Por una, yo como, como para describirlo por una cuestión así por ahí pedagógica, pensaba lo que distribuimos como trabajo de la siguiente manera, que en el contenido de los informes, cómo los íbamos a diseñar y de qué manera lo íbamos a implementar con el propósito de que la evaluación fuera integral, de modo formativo, que reflejara de modo formativo el desempeño de cada uno de nuestros alumnos con el objetivo de que ellos recibieran una devolución que les permitiera valorar el trabajo que habían podido realizar en este contexto tan particular que nos tocó este año. En el contenido de los informes decidimos este, realizar que fuera un informe de carácter narrativo y areal. Ahí se eh, tuvieron que establecer acuerdos entre los coordinadores de área, el equipo DOE, que trabajó en hacer rúbricas evaluativas para cada área. Desde eh, la parte del diseño, eh, trabaja, hicimos un equipo de trabajo en el que se integró Emilia allí, con el propósito de buscar un formato en que lo iban a recibir, que facilitara la lectura por parte de las familias de lo que estábamos haciendo como devolución y de los alumnos, eh, buscar los correos electrónicos de los adultos responsables, de los que se ocuparon los preceptores, tutores, y de más docentes en contacto con los... Perdón reuniones. María, te digo para que vayas cerrando. Y eh, en la este, implementación. Para la implementación elegimos una herramienta de envíos masivos que es MailChimp, por ahí en mí puede contarnos un poquito más, y se hicieron reuniones, una por curso, donde participaron un docente de cada área, un preceptor y el tutor de cada curso, para este, elaborar el informe en un, mediante un formulario de Google. Esto eh, permitía cerrar con una valoración final que fuera acordada por todos los docentes del curso y el equipo tutorial trabajando con ellos. Esta fue la idea, la verdad es que nos unió a todos en este trabajo, eh, todos tuvimos que aportar lo nuestro y realmente... Fue un aprendizaje que nos integró y nos permitió comunicar de manera eh, clara y, y llegar a todos los alumnos de la forma más inmediata. No sé si Emi quiere agregar sí. algo. Sí, algo como ayer tan charlábamos qué? sobre qué destacar, ¿no? Y algo interesante es que con MailChimp, en lugar, en muchos casos las escuelas tuvieron que enviar las valoraciones, los informes, adjuntando uno por uno y enviando uno por uno a las 600 familias. En este caso, una, una herramienta y la conformación de una base de datos nos permitió que el envío fuera muy ágil, que con unos pocos clics se pudieran mandar todos los mails personalizados y que se leyeran en un formato narrativo recibían eh, un mail donde ya tenían todas las evaluaciones consensuadas, y en cambio todo ese tiempo que ahorramos se usó para que los preceptores y los profesores pudieran reunirse a realmente discutir y pensar sobre cada uno de los perfiles de los chicos, comunicarse, eh, los chicos completaron también una autovaloración, tener en cuenta la autovaloración de los chicos, y realmente usar ese tiempo en lugar de una tarea administ administrativa en en poder eh, hacer un seguimiento de cada estudiante, en discutir, en mirar la evaluación de una, de una mirada más holística, que incluso en la presencialidad a veces no se puede, ¿no? A veces simplemente es una tarea administrativa donde cada uno llena su nota en un casillerito y listo, ¿no? Así que, bueno, y tenemos pensado seguir usando MailChimp, esta herramienta que ya tenemos, y todos los, los mails que podemos juntar, para seguirnos comunicando con las familias de manera más frecuente, eh, y, y que MailChimp se, se construya como una herramienta que podamos usar incluso cuando volvamos a las clases presenciales. Eso. Bueno, gracias Emi, gracias María Claudia por compartir esta experiencia muy valiosa, un trabajo de gestión, de organización, de trabajo en conjunto, eh, de potenciar eh, ¿no? como una variedad de instrumentos, eh, todos juntos, para poder hacer todo este seguimiento de, de informes y hacer estos envíos masivos que que es cierto es un trabajo muy engorroso, así que celebro que hayan incorporado esa nueva herramienta. Bueno, muchas gracias eh, por compartirla y damos paso a la, segun, a la próxima experiencia, para no pasarnos en el tiempo. Bueno, gracias Sofi. Vamos de nuevo a la decir... ruleta, gracias por compartir vale. la experiencia. Sí, bárbaro. No, me gustaría decir que está bárbaro el chat. Digo, porque están ahí saliendo un montón, te lo digo a vos, ¿vale? Porque vos estás con dos compus, veo, para poder llevar a la práctica esta dinámica. Y en el justamente en el chat está bárbaro porque los facilitadores, estoy viendo, también están respondiendo consultas más que nada que ver con el uso de los recursos tecnológicos, así que bárbaro, celebro eso. Más allá de que después puedan ver los links a las experiencias. Digo, el chat activo ahí con, su, con las consultas más que nada instrumentales. Muchas gracias. Gracias, María Marta. Seguimos con la dinámica. A ver a quién le toca ahora. Bueno, te tocó a la experiencia del área de educación de adultos y adolescentes. Jornada ESI, edición especial 2020. Es de la Escuela 22, Distrito Escolar 6. Y lo va a presentar Nuria Álvarez. Nuria, te vi por ahí. Y, hola, ¿cómo están? Hola, Nuria. Adelante. Bueno, mi nombre es Nuria Álvarez, como decía Valeria, soy la directora de la Escuela 22 del Distrito Escolar Sexto, del área de adultos. Eh, les cuento brevemente la propuesta. Este año nos tomó eh, la, la no presencialidad, eh, como a todos, y nos vimos frente a la necesidad de organizar nuestra jornada ESI, la del 24 de junio, y... Se nos, se nos plantearon los interrogantes de cómo eh, armar esta jornada para que sea atractiva para los estudiantes y que salga de la propuesta tradicional del de envío de actividades o del intercambio por Zoom o por Whatsapp, que es lo que veníamos haciendo y con lo que venimos trabajando en las dinámicas actuales. Eh, además, al ser una jornada específica, bueno en este caso ESI, lo que buscamos también fue poder ofrecer una propuesta más innovadora que esté atravesada por las TIC y que esté atravesada por lo lúdico. ¿Por qué? Porque en este momento, eh, la jornada, eh, lo que, lo que había, el recorte que habíamos planteado a nosotros fue eh, que sea abordaje de la pandemia, abordaje de lo que es el tema de la salud y el cuidado de la salud, y abordaje de los sentimientos de cada uno y cómo estábamos llevando, ya que es una escuela de adultos y tenemos eh, alumnos a partir de los 14 años hasta eh, los 100 y un poquito más también, cómo estábamos llevando, cómo nos estábamos sintiendo, cuáles eran las sensaciones que nos atravesaban, entonces, desde esa perspectiva, para no quedarnos solo en un intercambio o en una reflexión, buscamos buscarle la parte lúdica y poder acercarnos también más a los estudiantes desde el juego y desde esta perspectiva innovadora. ¿Qué nos pasó? Y por eso tuvimos que trabajar en dos vías. En primera instancia hicimos el recorte que cada docente consideró para trabajar con sus estudiantes sobre ESI. Luego tuvimos que plantear cómo ludificar nuestras propuestas. Entonces, eh, ahí nos, nos pusimos a conversar con Ana Pane, que es nuestra asesora pedagógica digital, eh, y nos planteamos eh, seleccionar tres recursos para ludificar las propuestas. En este caso elegimos Genially, Mubit y Mentimeter, eh, y nos planteamos la necesidad de capacitar a los docentes para que ellos puedan ludificar sus propuestas. Así que nuestra doble vía fue, por un lado, generar propuestas innovadoras para los estudiantes, y por el otro, generar instancias de formación para los docentes. Esta fue la primera, pero la idea es poder seguir durante esta segunda mitad del año con más instancias formativas en distintos aspectos. Esto fue como la entrada eh, al, al mundo de la ludificación y, y, y de la inclusión más activa y y más enriquecedora de las propuestas pedagógicas para los docentes. Así que bueno, armamos una capacitación en la cual eh, arrancamos a partir de un quiz, que es un cuestionario, eh, sobre lo que es la gamificación de las propuestas, y a partir de eso después empezamos a eh, ofrecerles cómo abordar cada herramienta eh, y qué características tenía cada una, y después sí nos enfocamos en cada docente y cada propuesta que, que iba llegando. Luego compilamos... Eh, tendríamos que redondear. Ya termino. Sí, por favor Sí, ya termino. Luego compilamos esas propuestas, esos juegos que diseñaron los docentes, y los, los abrimos a la comunidad, y a partir de los juegos esos que se realizaron, que se hicieron pacman cuestionarios distintos, eh, se generaron instancias de reflexión y de intercambio, que ese fue el cierre. Pero bueno, es el punto de partida para seguir formando a los docentes. Bueno, muchísimas gracias por compartir experiencia del área del adulto, gracias a Ana, y a Federico que habrán estado ahí trabajando. Eh, muchísimas gracias, está el link en el chat, por si quieren visitar la experiencia, que es muy buena y muy enriquecedora. Vale. Gracias Omar, gracias Nuria, gracias Ana Pane, que siempre trae propuestas innovadoras, es incansable, así que vamos a la siguiente, nos faltan dos propuestas, y justo es otra que tiene que ver con Ana también, que estuvo ahí en el medio, una experiencia de la supervisión del área de educación de adultos y adolescentes, se llama Bicentenario, unidos en la virtualidad, es del sector 2 y para presentarla va a estar Fabiana Recalt, así que Fabiana te invito a abrir el micrófono. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, soy la supervisora del sector 2, mi nombre es Fabiana, como ya me presentaron, y en primer lugar es agradecer a los docentes, porque este es un trabajo colaborativo. Yo ahora, en este momento, es como que lo quiero llamar como un entramado de saberes, y el desafío que se nos apareció es que venía el 20 de junio, y queríamos hacer el acto. El acto donde no estaba el patio, no estábamos nosotros, no estaba la bandera pero sí las ganas de encontrarnos y de unirnos en esta virtualidad. Y más este año quiero homenajear a este gran, gran hombre como fue Belgrano en el bicentenario de, de su muerte y los 250 años de su nacimiento. Entonces, bueno, hicimos un grupo de WhatsApp, empezamos a, primero pusimos la propuesta, empezamos a hacer como una lluvia de ideas pero eh, veíamos que el trabajo se hacía cada vez más amplio y teníamos que contenerlo y poder ver de qué manera lo presentamos. Por eso surgió el formulario de Google, para que se puedan, eh, los directores se puedan expresar allí, eligiendo en tres instancias. Quiénes iban a hacer la promesa, quiénes iban a incorporar material del que estaban trabajando en las escuelas, y eh, quiénes podían ser público de este acto. Eh, desde ya se trabajó con total libertad, cada uno fue adhiriendo a la propuesta, eh, la mayoría de nuestras escuelas, casi todas están reflejadas en el video. Eh, los trabajos fueron muy diversos porque lo que caracteriza nuestros espacios no es solo la heterogeneidad, sino la diversidad, y no solamente la multiculturalidad que aparece como rasgo de, de nuestros alumnos, sino es ese diálogo cultural que también está presente. Por eso es que trabajamos tres conceptos importantes. Eh, Abelgrano, su biografía, eh, su historia de vida. Trabajamos eh, el concepto de patria, teniendo en cuenta que también tenemos alumnos extranjeros. Y trabajamos el concepto de cultura. Todo lo vemos reflejado en un video que armaron los asesores pedagógicos, y desde ya ese es el agradecimiento eh, por la creatividad de ellos. Eh, y de todos, ¿eh? por eso es un trabajo realmente colaborativo. Y además lo que quiero destacar es que como contenidos importantes se trabajó la oralidad, la lectura y la palabra escrita. Que nuestros alumnos puedan decir su palabra y se pueda escuchar su voz, para nosotros en las escuelas de adultos es fundamental. Lo que sí seguimos esperando y seguimos pidiendo, este recurso fundamental que son las computadoras. Este año ha tenido protagonismo el celular, pero también tengamos en cuenta que a nuestros alumnos les falta créditos o carga en el celular. Así que pedimos, eh, las escuelas de adultos seguimos esperando eh, las computadoras, la conectividad y la carga para los celulares de nuestros alumnos. Para poder hacer de esta virtualidad, no una virtualidad, sino esta virtualidad, una realidad. ¿Sí? Y poder enriquecer el trabajo de todos ellos, porque realmente las TICs vienen a ser un recurso que enriquece el aprendizaje en las escuelas de adultos. Y es sumamente necesario. Como ya dijeron algunos de mis compañeros, van alumnos desde 14 años hasta los 100 años. Así que eh, fue muy importante este año cómo aprendieron el manejo del celular y el manejo de, también de las diferentes TICs. Se hicieron las invitaciones con el Canva, llegó el momento de... Perdón, Sabiana, de poder... te corto sí. para que vayas sí. redondeando. Sí, sí, sí. Llegó el momento de bueno de hacer el acto y salió eh, una parte en vivo, otra parte obviamente se tuvo que filmar. Y lo que fue muy importante es que el momento de la promesa, los directores se repartieron los fragmentos del texto de la lealtad a la bandera y los alumnos dijeron, sí prometo, a través, atrás de una fotografía que mandaron del celular. Así que bueno, una experiencia maravillosa, un acto diferente y muy, muy emocionante. Los invito a verlos, por eso les dejamos el link. Muchas gracias a todos. Gracias a vos Fabiana por compartir esto, gracias a Ana, Federico y a un montón de actores que deben estar ocultos atrás de sí, este seguro. video tan lindo. ¿eh? Muchísimas gracias. vale seguimos Sí Omar, gracias. Gracias Fabiana. Acá ah, vale. dijeron cuántos espectadores que había en ese día, lo dijo Vero Diez, es verdad. Éramos un montón, yo también estuve ahí, así que hubo un montón de gente. Muy bienvenido por todo el público de adultos, la verdad, así que felicitaciones de nuevo. Vamos a la última, nos queda este, la experiencia de supervisión de bibliotecas, es de, la, de bibliotecas del sector de los distritos 3 y 6, Noti Biblix. y para presentarla está Inés de Vela, Marcela Santos, y me habían puesto dos bibliotecarios, así que ustedes dirán si hay alguien más o son ustedes. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos y todas. Bueno, yo soy Inés de Bella, supervisora de bibliotecas escolares de la Zona G, Distritos 3 y 6. Eh, bueno, sí, la idea era también darle la palabra a Marcela Santos, que es nuestra P, y, y también a Patricia Farías, que es la bibliotecaria de la Escuela 14 del Tercero. Bueno, les quería contar cómo surge esta propuesta Noti Biblios. En principio, bueno, lo pensamos como una forma de poner a disposición de los docentes y los alumnos recursos de interés que les facilitaran la búsqueda de información y el acceso a sitios de confianza, acompañando de esta manera la labor pedagógica y reforzando, por supuesto, la comunicación y la tarea específica del maestro bibliotecario como mediador, orientador y eh, referencista, ¿no? Sobre todo en estos tiempos difíciles de, de aislamiento social, poner de, en relieve y darle más relevancia a su tarea. Entonces pensábamos, ¿no? ¿Cómo hacer para que, que pudiéramos difundir estos recursos que veíamos que los docentes necesitábamos, necesitaban, y cómo podíamos llegar con una propuesta que fuera visible, ágil, y que realmente no sobrecargara las tareas de maestros y maestras y alumnos en este contexto de virtualidad, donde muchas veces eh, no dábamos abasto con la lectura de tantos mensajes y estímulos audiovisuales. Entonces, bueno, se formó una comisión de trabajo con ocho, con ocho bibliotecarios y bibliotecarias que la verdad que tuvieron muchísimas ganas y entusiasmo para sumarse a esta tarea, pero bueno, no, no alcanzaban con las ganas y el entusiasmo, sino que había muchas preguntas y dudas que fueron surgiendo y apareciendo. Entonces, bueno, pensamos, exploramos, armamos nuestro grupo de WhatsApp, nos reunimos a través de las pantallas y decidimos hacer videotutoriales eh, bueno, aprendiendo a usar nuevas herramientas y en esto, por supuesto, nos dio una mano gigante eh, toda la, la sabiduría de Marcela Santos, nuestra este, asesora pedagógica. Empezaron a salir las producciones y a difundirse al resto de los maestros bibliotecarios de la zona para que pudieran socializar en sus escuelas y siguieron las preguntas, por supuesto, cada cuánto las vamos a ir subiendo, está bueno, les, les gustará, les servirá, bueno, todas cuestiones que, que seguimos resolviendo porque lo que pensamos es, ahora lo que ustedes están, están viendo son las propuestas alojadas en un Padlet, que se irán sumando nuevas, que van a seguir las producciones, y que por supuesto es nuestra intención que vaya más allá de esta etapa de, de aislamiento. Así que bueno, la considero sobre todo muy valiosa porque podemos trabajar colaborativamente en comisión, afianzar el rol del maestro bibliotecario a pesar de las distancias y dificultades actuales, y poder poner a, a disposición de la comunidad educativa una herramienta de fácil acceso para, bueno, para que, fortalecer los aprendizajes. Así que bueno, yo en principio les quiero agradecer a todos ustedes esta posibilidad de, de participar y también al equipo de NotiBiblios, eh, que se ha esmerado y ha trabajado muchísimo en la propuesta. Y le dejo la palabra a Marce Santos, no quiero usar más del tiempo. Gracias, señora estás Perdón, Marce, antes que empieces. Estamos pasados, así que te pido lo más sintético posible. Sí, solamente, bueno, se, se crearon videotutoriales para animar un poco la visita a estos sitios, y no solamente dejar un enlace a disposición de los chicos, sino que también marcar la, la presencialidad en esta virtualidad de los maestros bibliotecarios. Quiero más que nada agradecer la predisposición y las ganas que estos maestros bibliotecarios han presentado, eso es lo que estimula nuestro trabajo como asesores pedagógicos, seguramente a los facilitadores les pasa, cuando hay demandas, cuando hay ganas, hay un montón de ideas, y herramientas que uno puede aportar, y eso es el motor, sin eso no puedo hacer nada. Quiero que cierre Patricia, por favor, que es una de las bibliotecarias protagonistas de este proyecto. Hola, buenas tardes, me llamo Patricia Farías, soy de la Escuela 14 del Distrito 3. Yo quiero agradecer a Inés y a Marcela, porque ellas fueron las que iniciaron todo esto, y nosotros comenzamos a armar los videos, lo que primero hicimos fue elegir el recurso y seleccionamos la información para querer transmitir a través de Movimaker lo la mejor eh, información para los alumnos y los chicos. Eh, esto fue un grupo de bibliotecarios, compañeros eh, que, nos muy, que nos ayudaron. Eh, los integrantes de NotiBiblio fueron Susana Vidal, María Laura Gabrieli, Gastón Rodríguez, María Luciana Juguem, María Candelaria Mejuto, Graciela Lizarraga, Cecilia Fernández y Patricia Farías. Esta experiencia a nosotros nos permitió adquirir nuevos conocimientos y fortalecer los lazos de cooperación entre colegas. Los bibliotecarios no podíamos quedar, entendemos que estas tareas son indispensables en estos tiempos, para que corran y en los que el acceso a la información y a las fuentes fiables constituyen un bien preciado para nosotros. Es por eso que nosotros le dimos el apoyo y nos gustó la idea y esperemos seguir trabajando. Yo creo que es muy importante el apoyo a los bibliotecarios, porque de esa manera nosotros podemos cumplir nuestro rol tan importante para las bibliotecas. Eh, bueno, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Inés, a Marcela, a Patricia, por compartir esta, esta experiencia. Por supuesto, acá en el chat también acordamos todos el rol y la fundamental del rol de los bibliotecarios dentro de la comunidad de los con los docentes, trabajando codo a codo allí, aportando sus saberes específicos. Así que, la verdad, muchas gracias por esta experiencia. Y bueno, llegamos Hola. ahora al final ya de este encuentro en el que compartimos... Estos proyectos, que bueno, como decía también al principio, fueron implementados de manera genuina. En todos vimos la fortaleza para superar obstáculos, las dificultades de la disponibilidad o del uso de los recursos, de los dispositivos, eh, pusieron a los estudiantes y a las familias en foco Lo imprescindible, en muchos, vimos de sostener el vínculo con la comunidad a través de variados canales. El diálogo cultural apareció por allí, lo afectivo los puentes, los lazos que desde las conducciones se fueron fortaleciendo. Y bueno, me quedo pensando en lo esencial del trabajo colaborativo y bueno, y en también cómo la educación digital, ¿no es cierto?, en todos estos proyectos se vio plasmada como un campo transversal para reinventar la escuela de hoy. Así que bueno, la verdad, muy gratificante este encuentro. Gracias por haber participado. Gracias por este espacio de respeto, de valoración de los trabajos de todos los colegas y las colegas. Y bueno, los invitamos a observar, a ver, a, a inspirarse, a, a, a, a remixar estas experiencias que fueron compartiendo. Van a estar, ya están publicadas en el campus virtual de INTEC y también los invitamos a participar de otras instancias del Congreso de Educación Digital que está sucediendo esta semana hasta el viernes 21 de agosto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un placer y que tengan buena tarde.